podemos deducir que ese, ese, ese, ese análisis, esa segunda acción, tiene el poder para detectar la mutación que queremos identificar. Entonces nosotros nos encontramos en estos paneles que están dando unas coberturas muchísimo más elevadas que el exoma. Estamos hablando de 300, 400 veces la cobertura. O sea, cada nucleótido de los genes que está incluido en el panel se leen 300 veces, comparado con un exoma que la media es de 30 veces. A nivel de diagnóstico, eso es muy importante, por si hay mosaicismo, por si esa mutación no, um, está en una región del ADN más difícil de ver secuencia, etc. Con lo cual, esto es importante. Entonces, nos aseguramos que la funcionalidad sea elevada en la mayoría de los casos. Tanto son las ataxias, que es la primera que nosotros estudiamos más profundamente, hemos uh, desarrollado unos algoritmos de diagnóstico que nos está permitiendo llegar a un 70% de diagnóstico. Para ello, pues, utilizamos primero la, la identificación de expansiones de copy-name preparations, que no se pueden secuenciar con, con la tecnología que tenemos y si son negativas, pues pasamos al panel este panel ahora tiene 99 genes, el nuevo ya tiene 114 con lo cual ya, ya, ya hemos incluido los genes que hemos dado y si es negativo, entonces quedamos en una solución del exoma porque significará que si en un caso familiar pues el gen todavía no se ha identificado para ese patología. una cosa parecida lo hemos hecho para las polineuropatías con lo cual hemos diagnosticado nuestro propio kit de MDPA, de diagnóstico y cuando es negativo se va al panel, que tiene 88 genes y si es negativo, en un porcentaje bajo de los casos, pues entonces vamos con un segundo de exógeno Analizando unos 85 casos de diferentes enfermedades, esto es una población que tuvimos con sistemas económicos este año para diferentes enfermedades raras de, de, de sintomatología neurológica pues hemos encontrado unos resultados bastante muy, muy, muy claros Por ejemplo, para las palapareces espásticas hemos llegado a una ratio de un 50% que ya es bajo, pero es que el número de genes que está incluido en el panel es del 54% con lo cual todos estos genes sabemos que existen pero todavía no han sido identificados como para incluirlos en el panel Esto nos diría que estamos, para, para, para las y estamos a un 100% de diagnóstico con los genes que se, que se conocen hasta la fin, para las ataxias vemos un porcentaje un poquito más bajo y eso es porque es debido, porque sabemos que hay muchas ataxias que no tienen un origen genético todavía no conocemos la causa, si son epigenéticos, si son víricos o si son respuestas a fármacos pero sabemos que el cerebro, que es la primaria causa de las ataxias tienen, son especialmente sensibles a variaciones ambientales y, y farmacológicas que no se explicarían por pues, quienes estudiados. con todo y con eso nos estamos acercando actualmente un 70% cuando incluimos aquellas ataxias eh, diagnosticadas como las K3, las K2, las K1 que son, no están incluidas en el panel. Para las proteopatías el porcentaje de éxito estamos por encima del 90% que es altísimo y para enfermedades de Parkinson todavía se conocen pocos genes porque además hay más los identificados a la medida que se vayan incorporando que es una velocidad aumenta. Una de las, uh, aplicando este algoritmo que yo les he, he mencionado anteriormente, estamos um, de um, kits de, de, de paneles o de secuenciación masiva, secuenciación exómica cuando el panel da negativo, estamos identificando nuevos genes y nuevas variaciones asociadas a enfermedades raras que no estaban descritas hasta la fecha. Aquí en esta tabla hay 13, pero ya tenemos unas 20. Entonces, la complejidad del estudio uh, se ve incrementada porque es necesario validar estas, estas variaciones que encontramos para estar seguros que esa variación es la responsable de la enfermedad y esto implica hacer estudios funcionales que no siempre son, no siempre son baratos incluso emplear modelos de los animales de enfermedad Pero esto les da una idea del poder que tienen estos algoritmos de diagnóstico y sobre todo esta tecnología para poder abordar el diagnóstico de enfermedades que hasta, hasta recientemente se veían poco diagnosticadas. Os, les voy a presentar unos casos, por ejemplo el caso de esta parálisis espástica, en la cual el clínico, el neurólogo, nos indicó claramente que estudiáramos el gen SPG-3, por, porque tenía una sospecha clínica del, del gen. Nosotros lo que hicimos fue uh, hacer el estudio del panel, no solo estudiar el SPG-3, porque a nivel de coste... Es más barato analizar todos los genes de paraparesias que solo uno por su de sangre. Es una, es una, con, parece una contradicción, pero es así, son dos tecnologías distintas. Indica lo, el abaratamiento de los costes. Pues el dio negativo para la tiene 3 pero sí que dio positivo para otra paraparesia claramente eh, caracterizada y descrita, como la 4 para lo cual identificamos unas variaciones en heterocigosidad claramente patogénica. Entonces, aquí es un ejemplo de que si hubiéramos seguido las indicaciones del, del clínico y no estoy cuestionando al clínico en ese sentido, si, no, eh, si hubiéramos hecho una solución sangre, del gen SPG3, hubiéramos dado un diagnóstico negativo. Pero Hacer el panel, pues, tenemos un panel diagnóstico. Y no estoy criticando al clínico, no cuestiono absoluto, porque el clínico es importantísimo, pero sí que es cierto que lo tenemos que mentalizar para que utilicen cada vez más las nuevas tecnologías en el canal diagnóstico en general. Entonces, unas conclusiones de este panel de neurología, en el cual ya tenemos una experiencia, aquí he presentado 88 casos analizados pero ya llevamos por 115 y estamos haciendo estudios funcionales para poderlo enviar a la publicación con lo cual tenemos una gran sensibilidad, aquí he puesto un 16% en global de todo el panel pero con algunas enfermedades ya estamos al del 90% una gran cobertura de diagnóstico, que esto es muy importante para la gran fiabilidad y sensibilidad del diagnóstico Son muy eh, consistentes no, He visto un mayor de un 99% pero les he de decir que hasta la fecha no he visto ningún falso positivo ninguna mutación identificada por pues su masiva a esta cobertura que haya sido negativa por sangre con lo cual yo diría que estamos a al 100% Una gran respuesta inferior a dos meses eh, nulo Um, um, los, um, los, los, los hallazgos incidentales o secundarios asociados a la patología, porque son genes concretos a esa patología y uh, lo que sí consideramos es una gran heterogeneidad, tanto clínica como genética que eso tenemos que tener en cuenta al menos en las enfermedades raras de, neurológicas y lo que, nuestra conclusión es que los paneles están dando un poder más alto que la exónica y el análisis es mucho más sencillo les yo presento dos paneles nuevos, este es un panel que aparece ahora, que son reacciones metabólicas que hemos incluido las enfermedades lisosomales como son por ejemplo las glucopolisacaridosis, las proximales, las fosforipidosisisis, eso tiene 144 genes incluidos y um, ya está comercializado este nuevo panel, este es un panel de 505 genes um, que refleja la gran complejidad que hay detrás de la discapacidad intelectual estamos hablando de, un, de, un, de, unos, de unos genes que se pueden, que, que, que responden a, la, a los síndromes a las enfermedades polisindrómicas de, de la discapacidad intelectual tanto cuando aparecen primariamente como secundariamente y sobre todo la gran, eh, la, la gran discapacidad eh, que tienen de, de heterogénea que tiene la, la, la, la discapacidad intelectual Aquí vemos los diferentes síndromes los diferentes genes incluidos. Y pensamos que es un gen, hemos de pensar que la, que el, la discotecidad de, actual es una de las enfermedades más frecuentes a aquellos pacientes de menores de 18 años, estamos al, alrededor del 85% cuando se ha descartado el síndrome de NAMU, lo cual pensamos que eh, será una herramienta muy poderosa para el diagnóstico. Entonces la farmacogenómica lo que hace es um, op analizar toda esta fuente de variaciones. Somos una, nuestro ADN eh, tiene un número elevado de, de variaciones que pueden estar asociadas a respuesta a fármacos y a, a enfermedades. Entonces es el estudio de toda esta interacción entre variaciones del ADN y los fármacos. Por ejemplo sabemos que hay, um, hay SNPs, hay variaciones de un nucleótido que eh, son los que explican a la, al metabolismo, al, al tiempo que el fármaco está en sangre en los diferentes pacientes. De hecho, y eso puede explicar la toxicidad de un fármaco a un polimorfismo concreto. Conocer la dotación genética en el paciente nos ha de permitir los efectos tóxicos que tendrá ese fármaco, y así como su eficacia, porque cuanto más se metaboliza ese fármaco, menos eficaz será, o demás. Entonces, esto es sí importante. Los beneficios de la, la farmacogenómica es que incrementa la seguridad del paciente ¿no? uh, Podemos evitar reacciones adversas uh, severas en el paciente si sabemos cómo va a responder el paciente a un fármaco concreto para una enfermedad concreta Y, sobre todo, uh, in, be, um, mejoramos el, el, el, la ratio beneficio-coste ¿no? porque ya no vamos a estar probando diferentes fármacos ya que es un paciente lo no va a responder por ejemplo, esto en Parkinson está pasando mucho hay mutaciones en el RK2, por ejemplo, que está el gen más asociado, que no van a responder a dopamina o que lo van a responder muy mal, con lo cual dar dopamina a ese paciente eh, una mutación en el 2 concreta pues no ha de eh, ser um, útil para nada, porque no, o sea, no responderemos si tenemos mal el concepto genético. Los um, challenges, los retos de la genómica, Puede ser caro, porque hemos de conocer todo este nivel de población los efectos de una variación en una población concreta. No es lo mismo el efecto en la población caucásica o europea o en la población amerindia, ¿no? Tengo cinco minutos, voy a ir Entonces, eh, pueden haber... Eh, conocer la farmacogenómica del paciente implica automáticamente regulaciones legales y éticas que han de poder darse. Disminuye los costes. Disminuye los ensayos clínicos. Eso es carísimo disminuye las reacciones a los fármacos adversos, el tiempo del paciente a un fármaco concreto, etc. A mencionar los programas que están del NIH, de la Biognosis Program. Menciona el Therapeutics correr negative diseases, uh, también del NIH, a ver si esto se extiende a otros continentes y países. Hay ya una serie de fármacos órfanos Um, que están en estas bases de datos, que se están identificando, se están probando por repos reposition en, en enfermedades raras que vale la pena consultarlos para cada enfermedad Recordar el camino que es largo, la, me dice la gente, es que la investigación es, es lenta uh, obtenemos pocos resultados o los resultados son, uh, se hacen esperar desde la investigación hasta la, hasta la clínica y es por todo este proceso, desde el genoma, desde que identificamos una variación hasta que podemos aplicar esto en la funcionalidad y la medicina personalizada y la um, terapéutica dirigida pero uh, hemos de ser optimistas porque con todos estos programas que se están desarrollando con las nuevas tecnologías pues uh, se espera que la, la, la radio de nuevos um, orphan drugs nuevos fármacos huérfanos que se produzcan y se desarrollen en los próximos años es exponencialmente creciente porque cada vez va a ser más beneficio-coste eh, producirlos, implementarlos. Tenemos ejemplos clarísimos de, farma, de, de, de farmacogenómica aplicada cuando se conoce la, la, la, la, la, el componente genético eh, para enfermedades raras, eh. normalmente para enfermedades recesivas porque es más fácil reemplazar una proteína o un gen que, eh, que modificarlo eh, con la tecnología que tenemos. Pero estos son varios ejemplos, terapia génica, Enzyme replacement para muchas mocopoliscariosis y para muchas enfermedades, como estamos mencionando antes. Um, uh, esto es, son resultados ya de la farmacogenómica. Para finalizar, quiero agradecer a mi equipo um, de 10-12 personas que tenemos, que están detrás del día a día, haciendo todo esto posible. Y agencias de financiación, de trabajo cada vez con más fundaciones. Es importante de cara a la investigación la implicación de fundaciones de San Filipo, de Um, ataxia de Friedrich en um, implementar fondos para la investigación. Sin ellos uh, no se podría investigar y en el fondo son los primeros beneficiados, con lo cual esto es cada vez más frecuente y más y sus generosas ayudas permiten uh, hacer programas terapéuticos. Y a ustedes, uh, muchas gracias.